Saludos, buenas tardes. Ya mismo estamos con ustedes. Bueno, estamos por aquí. Saludos a todos que están todas las personas que están conectadas. Quise hacer este live en este día Primero dar, dándoles un saludo Y gracias por siempre seguir nuestra página Noticias RTZ Tanto aquí en Facebook como en Youtube En Youtube van a encontrar videos de cosas Que yo no hablo por aquí por Facebook eh, Porque me las podrían bloquear Así que vaya a mi canal de Youtube Y puede suscribirse y le da la campanita para cada vez que subamos un video Hoy en la noche voy a subir otro video de temas interesantes y de cosas interesantes Pero he titulado este live de por qué el pueblo está agotado y está molesto con el gobierno Porque hay una constante de, de que se está yendo a luz Yo le puedo garantizar de que por lo menos aquí en donde yo vivo En este sector y en el pueblo de Juanadía Casi nunca se va a la luz Pero está habiendo eh, y estamos teniendo problemas de voltaje de voltaje en este en este barrio, en esta comunidad, como lo está teniendo usted eh, en, su, en su pueblo, en su barrio, en su comunidad, en su sector, como usted le quiera llamar. Entonces, estoy poniendo esta foto que usted está viendo a, a la extrema mía, de que esto fue en el verano del 2019, todo lo que se luchó para que el gobernador renunciara por un montón de cosas que se le atribuían. Entonces... Es bien importante las dos palabras que hay al lado, ni corruptos ni cobardes. Yo no quiero llamarle corrupto al gobernador ni a la gente que está en el gobierno, pero sí les quiero llamar que son unos cobardes porque el pueblo es el que se está eh, sufriendo esto. El pueblo es el que está perdiendo en seres eléctricos que se les están dañando y muchas situaciones de salud también con gente que utiliza equipos médicos que necesitan de la corriente y de la luz para poder sobrevivir y para poder llevar una vida más agradable. Y como es personas como esta familia de Peñuelas que perdió su hogar debido a un fuego que se generó por un generador que explotó. Un niño de cuatro años que está sufriendo en una cama y que la mamá a veces tiene que sacarlo del cuarto de su casa para acostarlo en la guagua y poder prender la guagua y poner el aire acondicionado. Mire, señor gobernador, yo no sé si dejando el contrato de Luma esto se vaya a arreglar porque antes de que viniera Luma esto también estaba malo. La situación con la autoridad en la eléctrica está malo. Estaba la AEE, o esté Luma, o esté quien esté. Yo entiendo que el gobernador o el gobierno tiene que buscar una compañía o tiene que hacer algo para que de verdad nosotros tengamos un sistema eléctrico como ellos llaman robusto y un, y un sistema eléctrico que no se vaya casi nunca porque podemos entenderle que se pueda ir y que se puedan proteger el equipo, pero oiga, constante y que los hospitales estén sufriendo esta situación también. Mire, yo puedo vivir el tiempo que sea sin luz porque yo estoy bien y me puedo bandear como sea, pero hay gente que depende de la luz, que depende de la electricidad. Yo sé que hay mucha gente que se molesta porque pues, no pueden tener el aire, no pueden ver televisión, no pueden esto. Y muchas veces cuando se va la luz, las compañías de celulares al estar con las antenas que tienen en distintos sitios, utilizando generadores, o utilizando la electricidad se le va y no tienen generadores, pues se va también la señal celular, yo sé que yo puedo entender eso de muchas formas lo que tampoco podemos entender es las altas facturas de luz que están llegando cuando el servicio a veces ni está a veces no tenemos el servicio de luz en nuestra residencia, entonces tenemos que pagar altas facturas eh, a esta compañía de, de Luma, de manera que Fuera de estar insultando, fuera de, de otra cosa que no sea protestar como pueblo, pero con respeto, eh, yo creo que debemos unirnos como pueblo. Eh, Jay Fonseca, El Moluco y un montón de gente está haciendo el llamado, pero yo creo que ni Jay Fonseca ni El Moluco son la representación del pueblo. El pueblo se representa al pueblo mismo, porque aquí no es de ser el más bravo, ni el más altanero, ni el más arrogante, hablando sobre esto de Luma y de la luz. Aquí hay que hablar las cosas con respeto. Con respeto. Porque ahora, a, a, como Jennifer González la, pas eh, la pasada semana, ya es la héroe, porque como sabe que el pueblo está molesto con Luma, pues ella va a hablar de Luma. Espérate, a ganarme a la gente hablando de Luma. Claro. O sea, y a los políticos, a los alcaldes, a los representantes, a los senadores, no sean oportunistas. No sean oportunistas. Y toquen el tema por tocarlo, porque la gente va, ay, qué bueno este representante, este senador, mira, está, está quemando a Luma. Sí, porque ahora todo el que quema a Luma es lo más grande en este país. No es eso, no es eso. No, bus no busquen acomodarse en la controversia a los políticos, a todos los alcaldes, representantes y senadores. Yo sé que a ustedes la gente le da mucho la queja, pero no no se acomode a la controversia. Busque el que se pueda resolver la controversia en vez de estar boconeando las emisoras de radio y los programas de análisis. Lo mismo los analistas políticos. Esto no se trata del, del más que insulte. Esto no se trata del más del más bravo hablando por el micrófono o por la cámara. Vamos a buscar soluciones porque por los micrófonos, como estoy haciendo yo ahora, es fácil, pero vamos a darle una alternativa al gobierno. Nosotros queremos saber todo con la boca, pero con el cerebro no hacemos nada, no hacemos nada. Y yo creo que ya basta de ser el más valiente y el más bravo y buscar una solución real. Que el gobernador diga, pues mira, vamos a bregar con esto, vamos a bregar con esto. Pero el gobernador y los líderes que se supone que nos dirijan y nos hagan marchar como un pueblo decente. Estaban de fiesta este fin de semana de partido. Mira, ¿por qué, ¿por qué no pusieron eso con tantos problemas que está teniendo el país? La criminalidad está imparable, imparable. Por más que la policía está haciendo su trabajo, están impactando puntos, están impactando sectores, no dan abasto porque los criminales están armados hasta los dientes. Pero no, había que celebrar allá en Río Grande nuestra asamblea porque hay que decidir, el gobernador tenía que anunciar que va un cuatrenio más sin pensar que lo pueden retar a una primaria, Jennifer González, que ella se cree que ya tiene todas las soluciones para retar al gobernador, hay que sacarlo porque yo soy la que tengo todas las soluciones. Amigos, y le estoy hablando esto, que es lo que sale de mi corazón y lo que estoy diciendo con mi boca, no estoy insultando ni estoy ofendiendo a nadie, estoy diciendo de que de verdad hay que arreglar este problema de la luz para aquella gente que lo está sufriendo realmente la gente enferma, la gente mayor, los hospitales. Pero no lo vamos a arreglar boconeando, haciendo live y, y, y estando en las cámaras y en las emisoras de radio, siendo el más bravo. Hay que dejar el contrato de Luma. Coño, pero den una solución, dejar el contrato y qué? hoy el gobernador deja el contrato y mañana sigue yéndose a la luz, mañana sigue siendo el problema, mañana sigue explotando esto aquí, esto allá de soluciones reales especialmente a los políticos que están que están cogiendo ventajería política con este tema tan medular y tan importante para los ciudadanos los alcaldes representantes y senadores especialmente los del partido contrario al partido que está gobernando este país que está tratando de gobernar este país porque no está gobernando el país ustedes los alcaldes tienen una responsabilidad también los representantes y senadores no solamente irse a boconear una emisora, no solamente enviando comunicados de prensa a los periódicos y a las páginas. Hagan algo, coño, hagan algo junto al gobernador. Aquí tanto tiene culpa el gobernador, la comisionada, como los alcaldes, los representantes y los senadores. Porque ustedes tienen luz allí en el Capitolio, tienen aire acondicionado en el Capitolio, pero están jugando a la política, a jugando a la política. Especialmente el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Tatito Hernando y José Luis Dalmán, que son que son los más santos, los, los, los que pueden arreglar este país. Y son y son tan mediocres como es el gobernador, como es la comisionada y como son muchos de los alcaldes. Claro, claro, con comunicados de prensa y con irse a boconearla jugando pelotadura y al otro y al otro y el más bocón, el más vocal. Eh, mira el pueblo, usted está viendo, ay, aquí, el, este es el más que grita, ay, qué buen alcalde, ay, mira, qué buen analista, mira, después uh, despotricó contra Luma. Dejen esa estupidez y es, por no decir mi, mi, la palabra. Y vamos a ayudar de verdad al pueblo, vamos a ayudar de verdad. El pueblo no está pidiendo que usted le dé chavo. El pueblo lo que está pidiendo es que no le meta más las manos al bolsillo, que usted haga un buen trabajo. Que a usted que se eligió para hacer un trabajo. Lo haga junto al pueblo. Lo que pasa es que aquí el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el gobernador, la comisionada, se creen que porque el pueblo le dio el voto y el pueblo le dijo que hagan lo que les dé la gana. El pueblo no les está diciendo que hagan lo que les dé la gana. El pueblo está diciendo que usted hagan las cosas bien. Entonces parece que al gobernador se le olvida esta foto. Al gobernador se le olvidó esta foto. Como el pueblo se tiró a la calle indignado y molesto para sacar a un gobernador. Lo sacaron por boquisucio y lo sacaron porque no tenía experiencia para gobernar este país. Lo mismo que usted está dando a demostrar, señor gobernador. Y mire que no le estoy faltando el respeto. Le estoy diciendo que, que, que, se, que se ubique, que se concentre, que se enfoque y deje de estar distrayéndose de si Jennifer lo va a retar o no lo va a retar. Hable con el pueblo. Déjese de estar con tanto guardaespaldas. El pasado jueves fui a cubrirlo allí a Guánica y los guardaespaldas suyos y los ayudantes y alcahuetes y lambeojos suyos echándome por un lado. Así que usted quiere llegar a un pueblo, llegue humilde a un pueblo, saluda al pueblo, mézclese con el pueblo, escuche al pueblo. Pero no, no llegan a la gobernación y llegan a estos puestos. Y su hermana que estaba allí también, que yo creo que como dice la gente, yo creo que su hermana es la que gobierna. También de codo a uno. A mí nada más no, a mucha gente allí. Usted se debe al pueblo, a rojos, a azules, a verdes, a no políticos. Mire, sea más humilde cuando vaya a un pueblo. Dígalo a los palas de usted que, que aquí nadie en el pueblo le va a hacer nada a usted. Mézclese con el pueblo y escuche al pueblo. Y, y si usted es PNP, amigo que me está viendo, hable con el gobernador que sea más humilde. Al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, que sean más humildes. Que dejen, que dejen esa pajera mental que están, están en una posición arriba hoy, pero mañana van a estar como han estado todos los que han pasado como presidentes del Senado y presidentes de la Cámara, que hoy son nadie, más, una persona más del pueblo. Compórtense y de verdad ayuden al pueblo, ayuden al pueblo. No les metan más las manos al bolsillo. Hagan gobierno. Para el pueblo, no hagan gobierno para ustedes. Si es necesario salir del contrato de Luma, que por favor salgan del contrato de Luma porque no pueden más con la presión, pero que tengan un plan B. No es que salgan de Luma y traigan otra cosa peor. Si van a salir de Luma, salgan de Luma y traigan cosa mejor. Que, que, que este pueblo se dé a valer. Que en Estados Unidos no sigan burlándose de nosotros porque somos parte de la nación americana. Pero allá se burlan de las cosas que estamos pasando aquí como si fuéramos un país tercermundista. Y yo creo que un país tercermundista ahora mismo vive mejor que Puerto Rico. Con un sistema de luz deficiente, malo, malo, pero malo, malo. Gobernador, no basta con decirle a Luma, arreglen esto, mejoren esto. quítele el contrato y busque una cosa mejor. Y los alcaldes vuelvo y les digo, ayuden los alcaldes, los senadores y representantes ayuden, pero no ayudan yendo a una emisora, hablando por el micrófono, ni enviando comunicados de prensa. Ayuden, denle alternativa real al gobernador. Y gobernador, déjese ayudar, especialmente por los alcaldes que no son de su partido y los senadores y representantes que no son de su partido y los que son de su partido, que no sean tan lambones y lo ayuden ustedes. Y le den una verdadera alternativa para que se pueda arreglar este problema de la luz que estamos enfrentando todos los puertorriqueños que nunca antes se había visto. Y de paso le digo al pueblo, vamos a acostumbrarnos. Va a llegar un momento dado, mire que se los digo, va a llegar un momento dado en que se va a ir el sistema por completo. Acostúmbrese a dormir sin aire, sin abanico y cuidado sin ver televisión. Acostúmbrense desde ahora. Yo sé que es la comodidad, yo sé que es lo más chévere y todo eso, pero tenemos que acostumbrarnos a que algo va a pasar en este sistema si no lo corrigen a tiempo. Y gobernador, yo sé que usted no es el culpable, pero usted es el que está dirigiendo este pueblo. Usted fue el que le dio ese contrato a Luma. Y la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica vaya preparándose, pues si, usted, si son ustedes los que vuelven para allá, no es para que se vayan a coger fresco, ni hacer horas extras para cobrar más, es para que hagan un trabajo por Puerto Rico porque antes eran ustedes los que estaban ahí y, y el sistema también estaba fallando venía fallando y Luma lo cogió como estaba fallando, lo que pasa es que no han demostrado capacidad para manejar este sistema tan complejo, que es el, el, el sistema de electricidad en Puerto Rico, así que escucha a los políticos y a los analistas y a todos estos alcaldes y todo eso y pregúntese cuando usted los lo escuche si están dando alguna solución, si están aportando algo que no sea la crítica y el protagonismo. Porque todo alcalde que hoy critique a Luma, todo el representante y senador, ¡oh! Ese es el más lindo, eso es lo más grande que hay. Eso es lo más grande que hay porque están criticando a Luma. Y, y, y, y, lo, y todos estos analistas políticos que lo saben todo, lo saben todo, pero no saben nada. Lo, lo, lo único que saben es los chavitos que cogen de los contratos que tienen. Pero no arregla nada. La opinión de los analistas no arregla nada, nada en el país. Porque el país sigue para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Y hoy estamos pagando más caro todo. Ustedes los analistas políticos no arreglan tres carimbos en este país. Nada que no se hablar. Y el programa Jugando Pelota Dura también. No arregla nada en este país. Porque nunca dan soluciones. Ah, son el programa del pueblo. Uh, estamos con el pueblo. Qué... qué? Que están con el pueblo, que están con el pueblo. Si nunca hay una solución en el programa, nunca hay una solución que no sea la crítica, la crítica, la crítica, la crítica. Pero no se arregla nada, ni da una solución, nada. Y ninguno de los analistas. Con eso quería dejarlo, quería hacerle, porque si no me desahogo esto que tengo aquí, no podía dormir hoy. De verdad que no podía dormir porque ya yo creo que sí que es un abuso. O sea, es un abuso, es un abuso. Pero aquí. Aquí el protagonista no es ni Molusco, ni el león fiscalizador, ni Baboni, eh, ni Jay Fonseca, nadie de esos amigos. Estos no son los héroes, estos son los vocales, porque tampoco dan tres carimbos de soluciones, ninguno, ninguno. Y son amigos míos, y son amigos míos, pero aquí no se trata, aquí no se trata de boconear, aquí lo que se trata es de dar solución. Yo no la tengo. Usted se, Tú tienes una realidad? No, no tengo solución. Pero para eso están los alcaldes, los senadores y los representantes que fueron el, electos por nosotros. Para eso están ellos, para darle solución al gobernador, para que pueda hacer algo. Para eso están los políticos. La solución no puede ser mía. Ni de estos que boconean. Sí, porque cogen, cogen su programa, como estoy haciendo yo, pero yo lo estoy haciendo de otra forma, para boconear. Ay, gobernador, genuncio vaya, se sí, gobernador todo eres un HP. Ay, Así cualquiera que que vamos a sacar al gobernador mañana traemos a Jennifer y Jennifer viene con una varita mágica para resolver todo en el país. Ya mañana viene Jennifer, ay se arregló el país, arregló a Luma, se arregló la luz, no vamos, no vamos a, a, a, a tener problemas con la luz, por favor, por favor, Molusco y Fonseca. León Fiscalizador, que los aprecio a todos. Eh, Bad Bunny, hablando, a, a, hablando Basofia y desde las gradas, es bueno, pero tienen soluciones. Si tienen algunas, ayúdenme para yo tenerlas también y dárselas al gobernador, a ver si el gobernador puede escuchar a alguien y que los alcaldes, los representantes y los senadores puedan hacer algo, porque no es hablar, hablar miércoles en la radio ni enviar miércoles de comunicados de prensa. Es que tengan soluciones y se las lleven al gobernador. Ustedes, como gobierno que están en el Capitolio, ustedes mandan también. Según el gobernador manda, mandan los del Senado y de la Cámara, igual que los alcaldes también. Pero todo es boconial, boconial y buscar protagonismo. Ahora está el Partido Popular buscando a ver quién es más bocón en contra de Luma y el gobernador para coger el candidato a gobernador, a gobernador por el Partido Popular. Está la alcaldesa de Morovi aprovechándose de la controversia. Está el alcalde de Villalba. Están casi todos los alcaldes, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, Jesús Manuel. Están todos estos políticos del Partido Popular buscando a ver quién es más bocón, quién es el que tiene más relaciones públicas, radio, en televisión. Para entonces, ah, yo fui el más vocal en contra de Luma y Pierluís, y, y Pierluisi, escógeme como candidato para la gobernación. Mano, o sea, alguien tiene que decir esto y por eso yo lo tengo que decir. Y no estoy casado con ningún alcalde ni con ningún político. Ni, ni, esta página, esta página, esta página eh, que usted está viendo, mira, vive gracias a esa gente que está ahí, a esos hospiciadores. A Walmart de Puerto Rico, que tiene un contrato firmado por un año con nosotros. A la gente de la Interamericana, de Liberty, de SuperMass de Flow Art Design, de Dr. Kitchen, de Grafé Pharmacy Solutions, del Bostel, de L.C. Calwash y de la gasolina Puma, Service Station en Villalba y de Bertito Jumping. Esos son nuestros auspiciadores, pues yo no me debo a ningún político, pero los tengo que criticar y los tengo que señalar y que dejen ya el boconeo, que dejen el protagonismo, especialmente a la alcaldesa de Morovi. Alcaldesa, si usted, si usted tiene, si usted tiene intenciones de ser la candidata a la gobernadora por el Partido Popular, Haga las cosas en el Partido Popular, pero no coja al pueblo de Puerto Rico y a Luma para hacer política. Usted está politiqueando con Luma. Igual que el alcalde de Villalba, igual que el presidente del Senado, igual también que el presidente de la Cámara de Representantes. El pueblo, yo, el pueblo se debe abochornar de gente como esta, que lo que quiere es politiquear, que lo que quiere es politiquear en vez de ayudar lo que quieren es politiquear, lo que quieren es pues el ataque al gobernador. El ataque al gobernador debe venir del pueblo. El pueblo es el que se debe tirar a la calle, pero ningún político de esto que vaya a coger ahí ventajería política, ninguno, ninguno. Porque lo que están es buscando protagonismo y el mejor protagonismo es hablar mal de humano. ay, que Siluma maldita sea, que Siluma aquí, que Siluma allá. Y usted, como pueblo, ay, mire ese político, esa alcalde es buena, ese alcalde es bueno, ese representante, ese, ese senador son excelentes, pues mira cómo queman a Luma. Así cualquiera, maldita sea, así cualquiera, mientras el pueblo siga sufriendo las estupideces y las ignorancias de Luma, mientras esos americanos siguen cogiendo su chequecito quincenal, mientras siguen llenándose los bolsillos de dinero. Mientras siguen mintiéndole al pueblo de que todo está bien, de que Puerto Rico está progresando, como dijo el gobernador este pasado fin de semana, que Puerto Rico está echando para adelante. Y voy como gobernador y le voy a dar una pela al Partido Popular. Gobernador, en esa parte le creo, porque lo que tiene el Partido Popular ahora eh, es una partida de, de inepto eh, y, y buscando protagonismo, buscando a ver quién es el más lindo y la cara más bonita. Eh, para tirarme para gobernador o gobernadora en el 2024 así están los políticos del Partido Popular pensando en las elecciones del 2024 jugando con, el, con esto tan serio como es la luz y la salud del pueblo de Puerto Rico y usted lo sigue catalogando como los héroes y usted sigue con el fanatismo yo tengo mi partido, yo tengo mi ideal pero una cosa es una cosa como dijo aquel ilustre y otra cosa es otra cosa Nadie me va a callar de que yo le tenga que meterle un leñazo a los que tengo que meterle un leñazo. Y aquí dejen la politiquería maldita con esto de Luma. Vamos a dar soluciones. Y usted pueblo, si quiere tirarse a la calle, vamos a tirarnos a la calle con respeto, sin destruir propiedad pública. Vamos a hacernos sentir al gobierno y decirle y, de, y demostrarle la molestia que hay en general en todo Puerto Rico. Pero vamos a llevar soluciones. No solamente boconear y buscar el protagonismo. ¡Ay, yo estuve en esa marcha! ¡Ay, yo fui el más bocón! ¡Ay, yo fui el más palo que repartí! ¡Ay, yo fui el más puño que tiré! ¡Ay, yo fui el más pedra que tiré! No, no, no, no, no, no, no, no de eso no se trata. Puerto Rico, de eso no se trata. De lo que se trata es de como pueblo decente, como pueblo que hemos sido humillados, tirarnos a la calle y decirle a este gobernador o arregla el país o salte y deja a otro o a otra que pueda hacer el trabajo y el otro y el otro que venga que haga el trabajo que se deje de tanto guardaespaldas de tanta seguridad como si aquí fuera un, un país terrorista que le fueran a hacer algo al gobernador o a la gobernadora o a lo que sea un abrazo, bendiciones dele seguir siempre a nuestros seguidores como le dije, Walmart de Puerto Rico Bertito Jumping, Ls Carwash la gente de Liberty, la gente de Supermass, la gente de Gasolina Puma, FM Service Station en Villalba, el Bostel eh, con Delivery disponible, Grafé Pharmacy Solution en Villalba, Rótulo Flow Art Design, que tiene unas grandes ofertas, Doctor Kitchen, la Universidad Interamericana, y Brett Borrell allá en Villalba. Estos son los que hacen posible Noticias RTC. Estas, estas, estos auspiciadores son los que han creído en el proyecto que estamos haciendo seriamente. No somos una página de estar solamente en la computadora aquí esperando así en pantalones cortos todos los días a ver qué veo, a ver qué copio, a ver qué comparto. No, vamos a la calle. Estamos en la calle en todo momento y subiendo también noticias. No solamente detrás de una computadora eh, y teniendo una página. y Entonces, cogemos estadísticas porque nos vamos virales porque como no tenemos que hacer nada a veces en nuestra casa, compartimos la noticia 100.000 veces. ah oh, diantre Se fue viral. Claro, si estás en tu casa sin hacer nada, en pantalones cortos, cogiendo aire, pero Noticias RTZ, por eso es que tiene esos auspiciadores. Nos hemos enfocado, no nos hemos distraído, hacemos un buen trabajo, no estamos pendientes a nadie y seguimos progresando. Gracias. Y, y pronto vienen otros dos nuevos auspiciadores que usted eh, se va a agradar eh, si sigue nuestra página. ¿Cómo sigue la gente creyendo en este proyecto? de Noticias RTZ. Así que un abrazo, bendiciones, dele seguir a nuestra página, recuerde en YouTube, vaya a YouTube que tenemos unos videos bien interesantes, de temas bien interesantes que no tocamos aquí en Facebook y usted se va a, sor a sorprender de lo que nosotros hablamos en muchos de estos videos que hemos estado subiendo a nuestra página de YouTube, Noticias RTZ. Un abrazo, bendiciones y aquí siempre tienen un amigo.